teipa ipa Jesús Juan te muesticaba ya que se estado judea. Juan Nepa Timukake muca que más tonale Walayaya más e wala yaya para mucuartice. Juan y Tonali, Juan te ya nechka altepet Henun, Katietuya, nechka altepet salín pampa pan, pan un mia hat. Juan más segorme, Kampaya Parama para ma, Ya ni pano no, que ma yemo, kita, cuay, ya, Juan. Juan se quita Juan, pesque mucama y hisnamiki niwaya se quita yacani tenisraelitame y cacatisquitaco asiliste a para tepacas y waka Juanca y Juan, ya, ya Tamachi, que campa ya Juanquilque. Tamashtiquet, tikelnamiki no Jesús catisto ya ipanopaseyo naliweya at Jordan, campaquis atonati, tikiniluyaya noche para ya no pa Cristo. Ama noche más se y campa ya para mocualtice. Juan, Toteco Dios que me no patequit katikineki que no matini para amonano no Cristo. Pero toteco no pueda hacer que para pueda hacer y no que no que no no pero igual po no podemos no no po no seguir que no es mawala, que es que no nan que es No podemos seguir a la amo. Cristo pa seguir a más etiqueta. No podemos campa a la No podemos No No No Nasa y panita al tipacti, guan y mati panita al Pero ya ya gualaquita en el huicac, guanquipia tan y canoche tamante, guan ya ya tayol melaua catiquisto, guanquicato nepa el pero mi aquí más segolme amo quien estoca a Pero aquí quien estoca a Cristo que estoa, que ki panestía para toteco que Pampa dios que Jesús, guan yaya camanasti camanali ten toteco. Pampa toteco y tonal, amo que maca sanzé y y Toteco dios que Icone Juan Kimakato te y canoche Sin Sin seoli quien estoca y toteco, yaya que nemilisti milisti para nochipa. Pero sin tal amo que en toca y con el toteco, amo que pias no panemilisti o teco te emashtiki tatzacuiltis.